nosotros arquitectos estar proponiendo nuevas formas de actuar sin revisar la, nuestra formación. Es decir, creo que si vamos, para decirlo de una manera un poco elemental, si vamos a trabajar con las villas, creo que hay que trabajar con la universidad. Eh, que poder participar adecuadamente en una, en una mesa de concertación multisectorial. Es decir, tenemos que pensar si el, esta formación, formación de arquitectos eh, es, es lo que, la válida para trabajar frente a este tipo de problemas. Yo no digo cambiarse del todo, hacerse otro, otro planteo, ponerse otro, otro, otro uniforme, pero sí... Sería interesante que dentro de la universidad hubiera ejercicios o, o, o, o situaciones académicas o mini carreras, que pueden ser posgrados, donde se practique la, la, la, el o donde se entrenen para una formación profesional que sea la adecuada para el trabajo participativo con la gente. Y,